Yo, por supuesto, que siempre uno, como es lógico, en la vida ahora del siglo XXI, ¿no? entra a las redes, te pones al tanto, qué ha pasado, qué te ha llegado aquí en específico, y demás, y demás. Enseguida me, me estuve, tuve conocimiento, digamos, de los sucesos de, de San Antonio de los Baños, eh, de allá, como decían los viejos antiguos, de allá de vuelta arriba, eh, Palma Soriano, eh, Camagüey, me habían llegado una, unos mensajitos que en Camagüey ya habían problemas de, de, de violencia, de enfrentamiento y demás, los vínculos que tengo, y nada, yo ya estaba, así como la expectativa, de decía que qué es lo que está pasando, ¿no? Pues en un momento X, ya esto eran las vueltas de, de la quizás la una y pico, es decir, ya pasaba la una de la tarde, algo así, un poco más quizás, eh, sentimos las campanas, de, es decir, las, las, los repiques de campanas en, en la parroquia, entonces, vamos. La, la vida, como hace suponer, la vida mía, digamos, familiar y personal de vínculo con la iglesia, eh, aquello era algo totalmente inconsecuente, es decir, a esa hora, después de mediodía, de domingo, llamando a repique campana, enseguida timbré, eh, me puse al tanto, ¿no?, las manifestaciones que están en las calles de Jucal, y decía, me puse en funciones, me cambié mi sombrero, mí, y partimos. Y allá, ya la, ya la manifestación en este momento, Tenía un, un trayecto, digamos, avanzado. no eh, Estaba en ese momento justamente en calle 13, esquina 8, frente a la, a la sede municipal del partido, el Partido Comunista de Cuba, es decir, el Comité Municipal del Partido. Y allí nos unimos. Y allí comenzó todo. Serían ya eso, digamos, a la vuelta de quizás un poquito ya pasado, un y media, sobre el un y media, un poquito pasado, un y media, algo así. Fue mi mi vínculo digamos con el, con el momento de inicio de este de este gran suceso todo se fue así engranando un poco como, como no sé no, no creo que fue tanto mi iniciativa personal como como dios que iba iba actuando de alguna manera con nosotros ¿no? Y entonces allí yo pensé, ya en incito allí, la plaza, la parroquia y demás, yo pensé, yo dije, eh, el cura tiene que, tiene, que, tiene que tener unas palabras aquí en este momento para toda esta masa. La... Y, más, y entonces yo toqué a la puerta de la casa parroquial, entré, le dije, padre, el padre, bueno, nos lo saludamos, lo, lo, eliminé, lo preliminar, pero también muy breve, producto de las circunstancias, le dije, padre, es necesario que salgas aquí y, y digas unas palabras. Entonces el padre Eduardo comenzó ahí sus palabras, eh, más que todo enfatizó que, que la protesta pública era un derecho cívico, pero que teníamos que aprender a, a hacer uso de nuestros derechos de manera coherente y, y positiva, y en este caso una manifestación pública de reclamación de derechos, como era el caso de nuestra sociedad cubana, tenía que ser en todo momento coherente, pacífica, eh, no violenta, no agresiva, Siempre con una idea clara de que todos éramos hermanos aunque pensáramos distintos Hijos de una misma tierra e hijos de una misma madre, la Virgen Santísima de la Caridad. Yo desde, desde mucho antes encontré necesario crear unas consignas muy, muy en consecuencia. no Y entonces ya habíamos, durante un trayecto largo de ese, de ese camino intermedio mencionado, pues ya habían habido momentos en donde, por ejemplo, una de ellas que yo creé fue eh, las calles son de todos los cubanos, las calles son de todos los cubanos. Otra fue: nadie nos paga, no somos mercenarios, nadie nos paga, no somos mercenarios. Somos cubanos, no somos gusanos. Y así, y estas se, se hicieron allí muy propiamente ahí, de manera consecuente en el lugar donde estaba, bueno, al menos el Comité Militar de, Municipal de, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, eh, pues se hicieron allí reiterativas. También se desplegó la bandera, se cantó el himno nacional. Eh, hubo un momento en que uno de los jóvenes quiso, eh, hubo, hubo como una, un intento de actitud, digamos. Y entonces enseguida coartamos también todo esto. Es decir, no, había, no, no podía haber en absoluto el cruce del, del lindero propio del lugar eh, como actitud violenta. Pero entonces hubo, decía, unas actitudes ya un poco más concretas con relación a, a ejercer fuerza y a retornar al centro en busca de la tienda de, de moneda libremente convertible. Yo incluso traté de disuadir porque sabía por dónde venía la cosa, menos potencialmente hablando por dónde podía venir la cosa. Es decir, agresiones, posibles vandalismos y demás. Y entonces dije, no, no, no, no, no ahí arriba, a la tienda, aquí, que Allí no hay nadie, allí no hay pueblo. Nuestro propósito es que el pueblo nos vea, que el pueblo nos escuche en nuestra manifestación y, y que se una el que quiera, además, a ir allá, que No, no, porque allí esa es, la tienda es una de las de las hijas de P eh, como cualidad, ¿no? De no, no me gusta, de hecho. ni, eh, Pero bueno, lo voy a decir. Está, estamos manejando el lenguaje y el lenguaje propio de un momento de, de circunstancias. Es, es una de las hijas de este sistema. No sé qué. ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero en conclusión nada. No resolvemos. Ellas van, las tiendas van a seguir mientras, mientras el Estado lo determine. Y allí, de hecho, no hay nadie. Vamos a... No, no, no, bueno. Entonces ya hubo un... Vi, te decía que tomando este cariz, repito, este, este tipo de espíritu, un poco más, eh, podríamos decir, eh, fuertemente ejercido por parte de, estos, de estas personas, pues entonces nada, fue cuando yo, esos, esos chispazos así de razonamiento que uno tiene, ¿no? pues entonces dije, oh, ya esto va a tomar otro camino y, y no guarda relación conmigo. Y entonces a, a Michel, que era uno de mis, de mis compañeros de, de liderazgo, a Mario Miguel, también además, el músico bejucaleño y hermano, como ya dije, de, de la comunidad de la parroquia, a, a Luis Vega, mi amigo con, con quien me había unido en, en el momento de inicio, pues entonces le dije, oigan, eh, mis deberes de conciencia cívica terminan aquí, ¿bien? estoy a dos cuadras de mi casa, Casi a las 5 de la tarde ya, por cierto, era este momento. Y entonces, y estoy a dos cuadras de mi casa. A esta hora aún no he almorzado. Eh, mis hermanos, cierro aquí. ¿bien? Continúen como ustedes entiendan. Y, y yo ahora, entonces, parto ya a mi, a mi casa. luego entonces supe que ya más tarde, poco más tarde, el, las instancias aquí políticas, digamos, ¿no? el gobierno, el Partido, eh, habían preparado su, su actitud de, de reacción. Y entonces el gobierno, las instancias de cultura, el Partido y demás, eh, parece que movilizaron a, a esto, al menos una parte de ellos, los tambores de y esto, eh, y entonces con sus congas y estas cosas, con espíritu propiamente cultural, pues entonces ir, ir diluyendo, ir diluyendo, ir disuadiendo eh, las actitudes de los, de los opuestos. ¿no? Al día siguiente 12, lunes 12, fui arbitrariamente y, y casi que podría decir violentamente eh, detenido aquí en mi propia casa antes de salir ya casi a, la, a las miras de prepararme para salir a mi trabajo esa mañana. Eh, fue invadida mi propiedad aquí en la puerta de mi, de mi casa eh, no se me dio tiempo incluso ni, bueno, además de antemano no se me presentó en ningún momento una orden de detención emitida por Fiscalía, por un tribunal, eh, como se supone que debe ser a todo este suceso. Así violentamente fui sacado de los límites de mi propiedad a mi casa, detenido y llevado al Departamento Técnico de Investigaciones de San José de la Plaza. Luego entonces al final fuimos bajados, yo he llevado a una oficina con el primer momento este de, de instrucción de cargo del de proceso. Entonces, de ahí ya, en alguna que otra cosa, digamos, agrandada esa primera entrevista, eh, fuimos llevados a la, a la celda. Una celda con condiciones, repito, trato de ser breve, eh, en lo mayor posible, con condiciones casi infrahumanas. Imaginen nada menos, creo, que máximo un 3,5 por 3. Un, un espacio cuadrante de 3,5 por 3. Allí, entonces, dos días después, una segunda ya de horas de la madrugada. También creo que esto es un recurso, obviamente, psicológico. Bien, te coger, eh, recurso número tal, recurso, vamos, saca que entrevista. Un poco así que de, si logras algún letargo, digamos así, eh, a pesar de estas condiciones de descritas, pues te, te sacan así de momento y estás como medio en, en proceso de tumbación. ¿no? Repito, un, un, un método parece evidentemente también psicológico ¿no? de manejar estos procesos. Y entonces ya de sola, repito, a la madrugada, está segundo encuentro. cuento. Ahí más o menos alguna que otra cosa agregada, entonces terminó ya la, esa segunda entrevista. Eh, me regresan a la celda es eh, que entonces sacan a, a Michelle. yo era el recluso 243 recluso de detención 243 el aquí en el técnico de investigación ya el lunes 19 entonces después de estos malestares decía propiamente del fin de semana entre sábado y domingo cada vez más más marcado más más específico eh, entonces en la mañana yo ya fue cuando llamé y pedí que por favor eso me bajara si era posible no la enfermería la enfermera y entonces al fin me bajaron decía y la enfermera eh, me tomó la temperatura así mismo era estaba en un estado eh, mínimamente febril eh, dos pasados 37 y medio sin tres para 38 y entonces me hizo un test de antígeno y confirmó positivo y entonces es que eh, después de mediodía de este mismo lugar, con horas de espera de años los bajos eh, eh, me traslado, me traslado eh, a este otro lugar. Cuando llego allí, eh, con las seguridades propias de un lugar de estos, ¿no? en su momento, según tengo entendido, fue un centro de reclusión de, de, de, pres, de presidiarios con SIDA y demás. Hoy en día aún le siguen llamando el SIDA de San José. Este es el que tienen como centro de reducción para, de maneras transitorias, ¿no? como caso de aislamiento COVID. Y entonces llega este, el, al fin, el domingo 25, después del, de la zambumbia caliente, aquella de, de chocolate disuelto en agua caliente de la mañana, eso, al decir de desayuno y un pan con una torta ahí, aquello sabía cualquier cosa menos alimento. Eh, se nos dice en un momento de la media de mañana, se nos dice que... Eh, ya se había aplicado la medida nuestra, es decir, Mario y mí en este caso, Bejucalén, y que salíamos bajo, bajo media cautelar de reclusión domiciliaria. Y entonces, pues nada, salimos liberados a mediodía del, del domingo 25, traídos directamente aquí a Bejucal, en un jeep de la contrainteligencia. Los mundos, los mundos. Las causales. Eh, sabemos evidentemente la historia de, de Cuba en estos 62 años, cómo han sido, eh, o cómo ha sido el, el devenir de la historia. Eh, una carencia cívica, jurídica, de, de vivencia de derechos terrible. Además, una historia marcada continuamente por las consignas, los lenguajes desgastados, las, las esencias propiamente ideológicas, que eso llevan a un pueblo evidentemente a, a un nivel de agotamiento ya... Eh, casi inigualable. Eh, un ideal, además, que como sabemos muchísimos, un ideal en su momento, repito, como ideal patriótico, como ideal, como ideal cívico de, de haber logrado una Cuba distinta, a una Cuba nueva, quedó diluido en el tiempo y además de diluido, incluso, diría yo, traicionado por una ideología propiamente comunista. Esa es nuestra realidad, sufrida, dolorosa. Y de ahí... Creo que, que en, este, en esta etapa deberíamos, por ambas partes, a la luz de ese, como ya dije, de ese pacto social desgastado y, y, y diluido, <coughs> han venido a menos, pues meditar todos, meditar y, y pensar por dónde, por qué derroteros mejor llevar a la nación para una Cuba nueva, más justa y más plena para todos.